la más cordial bienvenida a nombre del Presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañé, y el servidor como Vicepresidente, a esta exposición y que le damos las gracias al compañero de dicha por esta iniciativa eh, de poner el arte de estos hermanos eh, dominicanos. Por eso te auguro, pues como siempre, la ira del Encanto recibe con las manos abiertas a todos ustedes para que eh, nosotros podamos eh, eh, ponerle, eh, ponerle a disposición del pueblo de Puerto Rico esta obra tan bonita que, que hemos visto que eh, Joel me ha presentado en la mañana de hoy De toda la misión dominicana destacada en Puerto Rico y en el mío propio agradecemos a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y al señor Francisco Nader por hacernos partícipes de esta mu muestra colectiva El Caribe Mágico entre la Cigua y el Coquí una, de exhibición, una exhibición de intercambio cultural entre Puerto Rico y República Dominicana, que sin lugar a dudas, así como lo emblemático que son para ambas islas, la Cigua y el Coquí, reafirma nuestros lazos de colaboración y hermandad a través del arte. Y el arte, como decían ahorita, es la manera más bonita de poder expresar. Lo que no se puede decir con palabras, se dice con el arte y es una manera importante de lo que el corazón de un pueblo puede transmitir hacia otras personas. Uno con, simplemente pararse unos minutos y observar detenidamente eh, cualquier obra de arte, uno puede recibir un mensaje artista. Y qué mejor que esta unidad entre el pueblo puertorriqueño y el pueblo de la República Dominicana, que, como dije, va a ser la primera de muchísimas actividades que vamos a estar haciendo. Para nosotros es un honor. y Quiero que ustedes sigan compartiendo a través de sus redes sociales, a través del municipio de San Juan, que tenemos a respetación del alcalde Agaudi, a Pachín, que está en este nombre del municipio, las cosas buenas que pasan aquí en Puerto Rico, las cosas buenas que pasan en República Dominicana, y que esta alianza que hoy comienza en un pasillo al Capitolio se puede extender a otros edificios gubernamentales aquí en la ciudad capital, igual a nivel estatal, y que sigamos esta alianza con el Instituto de Cultura puertorriqueño y todos los grupos sociales y cívicos que defienden y promueven la alianza entre el pueblo puertorriqueño y el pueblo dominicano.